Alvarida. La pasada, la pasada, la eh, pasada. La... Me llamaron perro bulldo. <risa> Por lo menos fue bulldo, no fue cualquier. No fue cualquier bueno. perro. Ahora y si, vamos me, a... si me sí. dice viralata, lo tenemos que juntar ya. Si sí. sí. sí. sí. sí. sí. vamos a ser civil, ella sería una mujeraña, verdad. Mira, si, mira, si Lara me dice a mí, mira, si Lara me dice a Viralata, lo convido a, be, mira, a venir allá mira, afuera. Mira, mira. ¿Qué tú no, dices? No, no, amado, no, amado, sigue o sea, franco. Si hacemos comparación, ella no, sería una pomerania. No, a mí no me, me estoy comparando, una, no, no, no, Sí, sí, sí adelante franco. Pero preciosa. Preciosa. No, pero preciosa, ya, preciosa. Se, no, pero no se se a Se está confabulando así, para dejar de Viralata a mi verdad. Es lo que yo siento, Estás confabulando para dejar de Bueno. Es tipo inteligente. Es inteligente. La loca. Para también, <risa> <risa> ¿Qué <fue? ¿De> firula? <risa> Yo voy a tratar de ser objetivo y claro y rápido, miren, Ay, Dios. he querido que la discusión de quejas válidas para quienes están sufriendo la no recogida de basura se circunscriba exclusivamente a las deficiencias de la recogida ya sea en horario o de días pero han querido siempre traer a colación de forma peyorativa y abusiva frente a una empresa conformada por empresarios franco-macorizanos, prósperos y que han dado el todo por el todo por su pueblo. A la familia Rissé no se le trata de esa forma, por muchas cosas, quieranlo ustedes o no lo quieran. Segundo, no es una empresa fantasma. Los fantasmas lo están viendo quienes son sus principales detractores y enemigos directos, declarados en redes, medios y demás. Ahora, nosotros no podemos ser el receptáculo que reciba, porque usted escuchó que eso era así y usted lo replique, en una llamada de una oportunidad que se le da de expresarse. A eso es que yo me he referido, que debemos de respetar. Ahora bien, yo no sé por qué Móvil Soluciones, teniendo un contrato que responsabiliza tanto a Móvil para la recolección, disposición final hacia el vertedero, y el ayuntamiento, el garante, de que la inversión que hace a través de esa concesión, teniendo la responsabilidad de aplicar todos los recursos necesarios para que haya manejo en el vertedero, que es responsabilidad del ayuntamiento, no se le presenta a la sociedad para que no sigan especulando de uno y de otro. Ese es mi consejo. Y yo no tengo ningún interés, solamente respeto y admiración por quienes han desarrollado una vida que nadie puede cuestionar, como es Samir Rissé o, o Héctor José Rissé y qué decir de su padre. Pongamos la cosa clara. Y si se revisa el contrato, el contrato tiene cláusulas que el ayuntamiento ha dejado de cumplir. Y se la ha dejado solito a la empresa Móvil Soluciones. Y lo saben los regidores, el alcalde, lo sé yo porque he estudiado el tema. Y en cambio, quieren suapiar y decir todo lo que le venga en gana, todo el que pueda opinar en los medios. Aquí hay que tener cuidado y respeto. Yo nunca he ofendido a nadie. Y por este medio menos. Entonces... De lo que se trata es que organicemos la crítica, seamos responsables al criticar, tengamos los datos y presente las pruebas para que usted diga que es una mafia, que es una que sí yo qué. Ahora, esas debilidades contractuales de cumplimiento tanto del ayuntamiento como de móvil, ellos deberán desentarse porque móvil solucione, y le voy a decir un dato, y investiguen donde ustedes quieran. 5,300,000 que paga este ayuntamiento. Ustedes saben por qué Francis Rodríguez estuvo de acuerdo en que se diera la concesión a Móvil Soluciones. Porque cuando yo fui regidor, en los dos períodos, la basura, aunque estábamos bien limpios, costaba al municipio de forma desordenada, que no se sabía bolsillo de quién iban, de más de 16 millones de pesos entre combustible para darle a los camiones, mantenimiento, pagarle los choferes a los dueños de los camiones, pagarle el, el camión por el servicio y le salía prácticamente gratis el mantenimiento. Cuando a usted le pagan para usted dar un servicio, Usted es el dueño del camión y el que por un dinero da el servicio tiene que usted hacerle su mantenimiento, ponerle seguro. Y en ese ayuntamiento, y lo saben quién es, de qué estoy hablando, de combustible se llevaban <coughs> casi un millón de pesos mensual porque hacían doble facturación. Como Movil Soluciones, se está ahorrando alrededor de 12 millones de pesos el ayuntamiento. Y cuando vemos qué, cuál es el costo de la recogida de basura en el país, anda por los 23 dólares. Por los 23 dólares. Y tú sabes cuánto representa apenas millones mil 11 dólares. Menos de la mitad de lo que corresponde la recogida de basura. Investiguen lo cual es el costo de toneladas en el país. Y eso lo está solventando Móvil. Yo espero que se ponga la cosa clara. Y la partecita más interesante. No es Móvil ni es el ayuntamiento. Somos nosotros los ciudadanos sucios. ¿Por qué? Porque ensuciamos, porque dejamos la basura a las calles. No le permitimos que se recojan en los lugares que están dispuestos. Pero el problema es de móvil y es del ayuntamiento. Los ciudadanos que tiran una basurita son responsables del problema y es el principal problema que aquí se tenga que pagar para recoger la basura que usted tira, porque yo no tiro. Sucios, a los que tiran basura, a los que desde su carro tiran la basura. Pongámonos sinceros, tenemos que sincerizarnos y cada quien que asuma su responsabilidad. La basura en la forma que se está manejando es un peligro, una bomba de tiempo, porque hacerlo abierto no es posible sostener el medio ambiente de este pueblo. Y los municipios que están vertiendo basuras aquí deben pagar al municipio cabecera a San Francisco por ese uso y ese servicio. Y deberán revisar porque Móvil Soluciones tiene toda la de ganar cuando se revise el contrato y deban de aumentar porque no están pagándose aquí el valor que tiene que pagar para hacer una recogida eficiente. Bien, pero eso no lo hablan. Gracias, Francis. Muchas gracias por tu comentario. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Hay más contenido todavía.